médica de Katia no será muy Gracias por la información, Katia. Pero tengo que hacerte una pregunta más. Por supuesto. Mm, ¿Ellas salieron antes que yo? ¿Eh? Estaban hasta allá arriba y llegaron acá más rápido que yo. Lo siento, creo que no te entiendo. Así que, ¿nunca has visto un ejército extranjero por la zona? No, no he visto ningún ejército, pero no hemos estado en sitios importantes, la verdad. Comprendo. Comprendo. Gracias, Artiom. De no ser por ti, nunca habríamos escapado de allí. Estaban muy ocupados buscándote. Tía Ana nos rescató. Perfecto. Sí, Artión, gracias! Pues, vos ah. eres genial. Es amable y muy fuerte. Gracias, tía Ana. Ahí lo tienes, Artión Como siempre digo, has tenido mucha suerte conmigo. <ríe> okay. Todos hemos tenido mucha suerte con Ana. Es una tiradora bestial. Ojalá tu madre hubiera podido venir con nosotros. Con una doctora de verdad, seríamos imparables. Déjenme curar un poquito que estoy sangrando. <risa> Katia, Nastya, venida por un poco de té. No seáis tímidas. Gracias. ¿Eh? Se va. Bueno, Katia. Artión. ¿Dónde? Ven a verme cuando hayas terminado de hablar con él, si Tengo ¿Tienes? algo para ti. Vale. Entonces creo que hay que hablar con él. Por favor. Has hecho un gran trabajo salvándolas, Artión. Katia nos ha dado información vital. Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto. Vale. Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la aurora en un futuro previsible. Jermak no puede solo con las reparaciones. Así que cuando estés listo, ve al puerto, e invita a Crest a unirse a nosotros y regresad lo antes posible. Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente. Okay. Uh, ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí uh, Ahora las cosas están más claras Pero sigue habiendo muchas preguntas uh, Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí Es probable que solo vigilen las regiones importantes Vale, vale uh, En todo caso, lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau el gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento para que nos hagamos una idea. Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente. Ok. Vamos a descubrirlo. Parece siempre que ya terminaron de hablar y luego siguen hablando. Sí, un poco, un poco. Uh, ¿es esa? ¿Te mm, suena? ¿No? Pero pega fuerte igualmente. Mm. Además, hacer balas es pan comido. Incluso sobre el terreno. Basta o sea, de aire. Que no de lo las que tú mismo. <risa> Por lo demás, nunca te fallará. Me ha quedado Neumático. Que Mantén R y oprime derecha para cargar las armas neumáticas. Y, no y oprime de rato. derecha, clic izquierdo. Vale, ok, tú me vas a caer bien en, en el juego ¿Puedo lootearte algo aquí? No Oh, me asusté, creí que ya venía una cinemática Yo no había ido a hablar con mi esposa Vale ¿Qué? Acción, ¿vas al puerto? Ahora tengo que relevar a Alios Así que no podré ir contigo la mano le sigue dando problemas. Que Katia sea enfermera nos viene de perlas. Eso hará que sea más fácil convencer a papá de que las deje venir con nosotros. Ahora Perfecto. Eso con él luego. Además, realmente no quiere abandonarlas aquí, lo sé. Pero está tan obsesionado con lo de esas fuerzas de ocupación que no puede pensar en otra cosa. Muy bien. Vete a hacer lo que te ha mandado mi padre. Pero ten cuidado ahí fuera. Ya sabes que me preocupo por ti. Claro. Entonces, mira, tu padre me mandó a descubrir cómo cruzar, cómo sí, cómo cruzar el puente, ¿no? Hola, ¿y tú quién eres? Joder, no sé qué hacer. A ver, Guardar ahí. Opciones. A ver qué tal se ve así. Podría cambiar el cilindro, pero no tenemos uno de repuesto. Tendré que arreglar este y ni siquiera sé por dónde empezar. Normalmente se necesita un taller entero para arreglar cosas así. Okay, igual y necesitamos ¿Vas un cilindro. A buscar a ese mecánico. Mhm. Uh -huh. Haz cuanto puedas, por favor, si no ya nos podemos ir acostumbrando a este sitio. Okay. A ver, déjame ver. Tengo que irme de este lado, que creo que es por donde venía. Lo siento. Para bajar. Y mira, ya hay una. Una balsa o pasar caminando por aquí Todo esto se conecta El ducto este ya me conecta para allá Aunque creo que esas Las gambas son más duras eh, En tierra Que en el agua Porque se cubren con sus pinzas Qué horrible, se ven ya muertas. Ok. No. Ah. Muérete a la verga What the fuck Ay no No puede ser ¿Aquí me ataca todo el mundo? bien? Hijo de perro Entonces yo creo que me tengo que ir por el agua Por el agüita Sí, sí me gusta. No mucho, pero Pero sí lo tomo. Ok. De tu siempre señalará hacia tu objetivo actual. La brújula de mi cataparcio. Nuestro primer contacto con otras civilizaciones ve al puerto ah, Sobre otro viajero que quedó varado por estos lares Crest, resulta que es mecánico A Yemark le vendría bien toda la ayuda que podríamos conseguir Si queremos que la Aurora vuelva a estar operativa pronto El coronel está dispuesto a ofrecerle un puesto permanente en nuestro equipo Y yo espero que lo acepte Vale Ojalá ¿Puedo usar esto? Sí, perfecto. Vamos para allá. Ay, es que hay de estas mierdas todo el tiempo. Ay, se avientan al agua aunque yo esté hasta acá. Para atacarme. Ok, bueno, creo que esta se aventó pero no vino por mí. Ay, Dios mío, no... Uh. eso eh. bueno, se murió y nunca había odiado tanto a los camarones <risa> a los, a las langostas. Ey, ¿por qué no das la vuelta para allá? Vamos ¿No me deja dar la vuelta? Vamos. No me deja dar la vuelta. Estoy como atascado. atrás, pero es que atrás era donde estaban todas estas cosas, los lobos. What the fuck, no me vas a dejar dar vueltas en ningún lado. Se ve hermosa el agua. Pues creo que vamos a tener que venir a explorar esto. Aunque eso no, no lo puedo pisar. Gracias. No es todavía suelo, ¿no? A ver. Por dios, ¿por qué no puedo ir hacia los lados? Me deja ir hacia adelante y ya. Como que pues hay algo que hacer aquí y no puedo ir más para allá antes de eso Okay, se ve un poco despejado. Ahí hay algo. Esta es la torre. Vamos a ver, porque se escuchan de esos lobos por todos lados mm. Una mesa de trabajo Fabricación ¿Qué podemos fabricar? Creo que puedo hacer dos. Estas son balas de acero. Suave acabado y a su abundancia estas balas de acero de 15 milímetros obtenidas de rodamientos en la munición para ciertas armas improvisadas. Balas normales. Pero esto qué significa es lo que necesito? ¿O lo que tengo? Ah, mira aquí Ah, amigo Ah, balas de escopeta Munición de fusil de asalto Y munición de pistola Estas serían entonces para... Ah, ok, ok, ok Vale, miren, las armas también están acá. Armas. Limpieza de arma. Elimina la suciedad y el agua del mecanismo del arma con sustancias químicas. Si se acumula demasiada suciedad, el arma dejará, en el arma dejará de funcionar. Culata agarre y... Guardamanos de francotirador. ¿Eso lo puedo craftear? No, no. Eso es lo que trae. Esto es lo que le podría instalar. Agarre y guardamanos ligero. Mira reflex. O mira de acero que facilita el apuntado. Cargador tubular. Y. Menos dispositivos, menos problemas Supongo que hay algo que todavía no tengo Ok Instalamos una mira mejor Todo lo demás creo que... Ok De la limpieza ya necesito una limpieza creo yo Y esta más Esta creo que fue la que encontré en... En un cadáver Pulata de madera del francotirador y agarre de madera de un fusil de cazador. Reducen mucho el retroceso. Mm. Elimina el fogonazo y amortigua los disparos. La velocidad de los proyectiles también se ve reducida, lo que se traduce en menor daño. Vale, oh, pero si tenemos para hacer esta arma... Una asesina. De una pistolita. Igual le quitamos este, ¿no? Lo malo es que tendré que esperar hasta volver a venir aquí. ¿Y cómo la limpiamos con la F? Ok. Eh, a ver acá. Mi máscara. Reparación de la máscara de gas con lo que tengas a mano. También necesitas reparación. ¿Y esto? Brazalete. La brújula de tu brazalete siempre señalará la dirección que debes seguir. ¿Mm? Brújula. Casco. Casco de espartano. Y reparamos esto. Vale, esto se hace con estas de reparación Y las armas para limpiarlas es con esto Ok La brújula siempre te señalará el camino que debes seguir Para acá ah, Una grabación tanto como para no dejar de perseguirme hasta la fecha he tenido que buscarme escondidas por toda la zona lo cual siempre viene bien. Nunca se sabe dónde a va a pillar la noche. Además, ya me conozco el lugar como la palma de mi mano. Y la verdad es que parece interesante. Creo que aquí había algún tipo de reserva Vale. Mm, ok. Oh, una escopeta y hay animales afuera. Pero yo creo que voy muy bien, ¿eh? ¿O la puedo tomar? Ah, no, es para cambiar nada más. Podría, pero es que no, no, no se guardaría, ¿no? Se quedaría aquí en el suelo esta. Mm, ahí se queda. Corto alcance, sobre todo contra mutantes. Ay, ah, le puedo quitar estas cosas. Y se las podría craftear a la escopeta aquí. A ver. Mira sí, Esto creo que irá mejor en la escopeta mm, Disminuye el retroceso Y facilita el apuntado Doble cañón Permite cargar dos cartuchos Que se pueden disparar en una misma descarga O oh, uno Pero es recortada Entonces no haría tanto daño Y acá pues vamos a limpiarla lo malo es que acabo de limpiar la otra y la dejé. Pero bueno ya. Creo que vamos mejor armados. Porque traemos fusil, fusil, fusil. Y pistolita. Ahora traemos fusiles y escopeta. Mm, siempre señalo el punto a donde debo ir. Debo ir a... Hacia allá me señala, no? Tendría que ir allí Ahí dejé mi, mi barquito O hacia acá Por allá Estamos yendo hacia acá Vale, bueno, hay muchos de esos perros Eso tenemos que ver. La parte donde esté ese tren marcado, ¿no? Si me atacan, pues ya GG. Pero si no, trataré de ir con sigilo. Allí hay otro tren. Por acá había uno de esos perros también. Aunque creo que no puedo pasar para allá. Mm, miren. Es que la verdad... Se me aventarían todos. Y no tengo suficientes balas para todos. That's the question. That's the problem main Otra vez los conejos pisan muy duro en este juego Parecen algo más grande que un conejito. Oh, vale, vale. Por aquí no puedo. Parece un tren, pero es un barco. Creo que podemos rodearlos un poco, ¿eh? Creo yo, uno oh, ahí están comiendo. Pues yo creo que yendo de ese lado sí podemos rodearlos. Okay. Esperamos a que se vayan por allá Mientras yo rodeo por acá Listo. What oh, fuck? Qué mierda. What? No. What the fuck? <laughs> No manches, a un minuto de aquí me va a poner otra vez antes de pasar todo eso GG, manega Ah no, buena, buena Estúpido monstruo, hijo de perra ¿Qué? Estoy apretando la e. Jiji. Todo está bien, ¿no? No, no lo puedo lootear ni nada Señor, usted se ve como que se murió hace media hora Vale, vale, vale. Ese lado. a ver si no me brinca encima otra cosa en toda la cara o oh, esto está allá Hola, Ah, um, vale, supongo que aquí, ¿no? Aguanta, aguanta, que no sé cómo bombear esta cosa Creo que ya tiene, ¿no? Los golems. Ah. Quítate la verga. Los voy a pegar con algo más pesado. Para que vean que pecs Con la vida Dejen de estar ahí de deformes Eso me lo podría llevar por aquí por fuera Tendré que hacerte un poco de ¡Ah! amor. En lo que cargo esta cosa. Así ah, por acá no era. Por aquí. Supongo, señor viejito. usted estaba atrapado pero para subir aquí yo ya maté como a 800 de esos de esas mierdas ¿dónde está? para acá Aquí algo va a pasar. Uh -huh. Sí. ¿Cómo voy a subir para allá? ¡Uy! ¡Oh, shit! Gracias